Soñar con agua simboliza tu interior y te dice cómo están tus emociones cuando el agua está sucia, fangosa o estancada. Soñar con agua sucia nos habla de las emociones que no sabes canalizar desde la rabia hasta la tristeza y que esa negatividad que vive en tu interior está a punto de salir a la superficie y de llenar tu vida si no haces algo al respecto. Soñar con agua sucia estancada refleja que te sientes atrapado sin fuerzas y los problemas te están acabando. Puede ser porque tienes algo reprimido que necesitas liberar. Soñar con agua sucia que corre indica que tus pensamientos no están alineados y están desconectados por lo que no estás preparado para los desafíos. Soñar con agua sucia en el mar indica que requieres más libertad porque te sientes sin salida en tus problemas y que además te advirtió de ciertas personas tóxicas que tienes cerca. Soñar con agua sucia en un río puede significar que estás pasando por un periodo muy malo de estrés o ansiedad. Soñar con agua sucia con lodo. Su interpretación es negativa porque es una llamada de atención a ti mismo pues estás tomando decisiones precipitadas o has hecho algo que no deberías hacer. Soñar con lluvia de agua sucia. Representa un momento de tu vida en el que nada te gusta o todo te molesta y que hay algo que te mantiene intranquilo.